Hola a todos. Gracias. Gracias por acompañarnos. Qué bueno, qué bueno que están ahí. Qué bueno que nos permiten en este momento trabajar con cada uno de ustedes a lo largo y ancho de, de América. Gracias por permitirnos eh, dar lo mejor de nosotros y gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Los saludo diferentemente a cada uno de ustedes desde aquí, desde la ciudad de Nueva York en interés de pasarles revista a lo que viene aconteciendo a nivel mundial. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos y por permitirnos darle lo mejor de nosotros en este momento. Hoy eh, tengo varios tópicos que plantearé eh, a cada uno de ustedes eh, y que tienen que ver uno de otro. Eh, tengo como un delay eh, detrás. Vamos a poner brevemente, vamos a poner... Eh, la plataforma de entrada para corregir la bocina. No se muevan, volvemos enseguida en a la plataforma. Deme un segundo. Bueno, ahora sí, retornamos. Teníamos un delay con una bocina que se quedó prendida aquí atrás. Esto es lo que pasa en los programas en vivo, pero eso es lo interesante, que podamos interactuar y que podamos hacer las cosas como se deben. Desde aquí, desde TVNC TV, a lo largo y ancho de, de todo el mundo, desde precisamente la plataforma de Eco News Agency, nosotros estamos emitiendo eh, para todos ustedes. Eh, un programa completo, totalmente completo, y en el cual vamos a analizar, como le decía, todos los pormenores de lo que es en este momento la, la comunicación en sentido, en sentido general. Así es que eh, vamos a ver lo que va a acontecer en este momento. O, entre los temas que voy a abordar con ustedes hoy, tengo... Eh, una, un problema de salud que afecta al, a una de las principales figuras a nivel mundial, que es eh, Carlos Slim. Eh, Carlos Slim eh, ha entrado en un problema de salud. En el día de, de hoy se hizo público esto, pero realmente el problema de Carlos Slim comienza desde la semana pasada. Se ha dicho, déjenme ver si me, me encajo porque estoy como un poco desencajado. Pero bien, eh, se ha dicho que Carlos Slim tiene COVID-19 y presenta síntomas leves. Su hijo, Carlos Slim Dumit, eh, utilizó a Twitter para informar eh, el archimillonario empresario mexicano, propietario del de New York Times, se encuentra en tratamiento médico eh, desde hace una semana, desde después que presentó eh, síntomas menores de coronavirus eh, para explicar que su padre ha sido monitoreado y cuenta con un tratamiento médico. En el día de hoy también se ha hecho público eh, la enfermedad en la persona del presidente de México López Obrador y ayer lo hizo público Evo Morales. Como vemos, los políticos se han ido enfermando uno con otro. Hay uno, viene otro, viene otro. Todo es en búsqueda de marketing. Porque siempre son leves las enfermedades y no lo vemos, eh, nunca lo vimos con mascarilla. El único que se ha visto con mascarilla en los últimos tiempos es Biden desde antes de llegar a la posición que tiene hoy. A Evo Morales nunca se le vio con mascarilla. El presidente de México, López Obrador, eh, estaba renuente a usar la mascarilla. Sin embargo, hoy se conoce que está afectado del virus. Concomitantemente con estas informaciones, también se ha hablado de un problema político que es la reunión de Davos que ha comenzado hoy. Ya se comienza a hablar de guerra, ya se comienza a hablar de clima, ya se comienza a hablar de problemas. Y junto con esto también han llegado problemas en Estados Unidos, que ya lo traemos. Eh, tenemos el problema de Rusia de este fin de semana, donde hay centenares de personas detenidas. Hay tropas militares que se están movilizando a otros puntos cosa que no vimos durante cuatro años eh, pasados, o sea, volvemos otra vez a la pandemia de la guerra. A esto hay que agregarle un problema que afecta a Estados Unidos, sobre todo a la ciudad de Nueva York, donde el gobernador Andrew Cuomo ha manifestado que la crisis de la ciudad de Nueva York se va a extender hasta el 2025 y que hay realmente una especie de acorralamiento social y laboral para la ciudad de Nueva York. A esto hay que agregarle que tampoco la ciudad de Nueva York tiene vacunas y hay una postura desmedida con esto de, la, de las vacunas con relación a la ciudad de Nueva York. Hay un ataque despiadado por los medios eh, audiovisuales hispanos para que los latinos se pongan la unida vacuna esta. Y el gobernador ha anunciado que podría haber un problema de déficit de vacuna. Hay gente que ya se está quejando, que no encuentran escenario donde vacunarse, que tienen semanas tratando de ver cuáles son los sitios donde se puede vacunar a los ancianos. Y uno de los mayores problemas eh, en este en este entuerto lo tenemos los dominicanos. Esta es la fecha. En el Alto Manhattan, que es donde radica el mayor número de dominicanos, no se sabe realmente dónde están las oficinas para vacunar a nuestra gente. Y al inicio de la pandemia, pues los dominicanos fuimos de los que más aportamos muertos en ese trayecto. Y eso trajo como consecuencia una serie de problemas que también afectaron a nuestra comunidad. Y vuelven a afectar porque hoy, a pesar de lo que ha dicho, y se lo decía yo ayer domingo a ustedes, de lo que ha dicho el doctor Tapia Mendoza, no hay, no hay puntos donde los dominicanos puedan ir en masa y no se le está tomando en cuenta. Y se me dice muchas veces que yo ataco mucho, que yo me he ensañado contra una serie de líderes dominicanos. No, es que ellos lo que andan buscando es cámara. Ellos no están haciendo el trabajo porque ellos no creen en trabajo de equipo. Ellos lo único que le importa es que le den nueve dólares por un dólar que le dona a cualquier político en campaña. Dividirse y buscar gente que rete suma de votos. El caso del Bronx, en el Bronx se usa siempre a Yudel Catapia para que haga de mula, una muletilla, para que reste voto. No va a ningún lado, resta voto, resta voto. Entonces, al restarle voto a otros líderes potenciales, aparecen los sin cerebros de Adriano Espallada y Dani Rodríguez y de esa camada boricua y dominicana que han hecho del nuevo liderato. Un arroz con mango. Ahora mismo el mayor problema es que el COVID sigue creciendo. Pero junto con el crecimiento del COVID también está creciendo el hambre. No hay trabajo, no hay dinero, no hay circulante. La pequeña y mediana empresa está acorralada. Y aparte de esto, no tenemos a quién pedirle una orientación a tiempo para paliar necesidades. Si nos vamos a Queens o nos vamos a Brooklyn o nos internamos en el Alto Manhattan, para no mencionar el Bronx, que trae problemas por tiempo, por años, pero si nos vamos a estos puntos que le he mencionado, incluyendo a New Jersey, veremos una cantidad enorme de pequeños restaurantes que están cerrados. Yo le decía a una persona amiga hace unos días que daba pena cómo se había desinflado los restaurantes, los pequeños restaurantes del Alto Manhattan y daba pena y sigue dando pena por la simple y sencilla razón de que lo han dejado a su merced, pero se ha cometido un gravísimo error. Y es que los dueños de estos pequeños negocios reportan cinco empleados para la IARE y tienen 15 y 20 empleados que no los reportan y que viven de las propinas que dan los parroquianos a sus negocios. Cuando vino la pandemia y se comenzaron a presentar documentos para ayuda, ellos no pudieron cuantificar la cantidad de empleados que tenían y esta fue un arma de doble filo que ayudó al guillotinamiento de nuestros pequeños y medianos empresarios. Y aquí no se puede decir que Adriano no me ayudó, que Idanis no me ayudó, que el gobernador no me ayudó, que el alcalde no me ayudó. No, no, no, no, no, no es que hay una legión de los nuestros que lo quieren todo y no tienen un concepto de responsabilidad legal. Quieren cogerlo todo, pagar chilatas, y cuando vienen problemas como estos, entonces se encuentran con la incertidumbre de que legalmente no reúnen las condiciones que establecen las leyes para recibir las ayudas que se necesitan. Así vimos como la primera empresa, en el caso de Nueva York, del Alto Manhattan, que se fue a pique, es el, el legendario escenario conocido como Kugak. A Kugak le siguió 809, que aunque Cirilo Moronta quiso hacer eh, hasta lo indecible para no cerrar su negocio, a la corta y a la larga, Cirilo también fue acorralado y tuvo necesariamente... Que dejar que el río siguiera su cauce? Hoy vemos una situación tristemente triste con los pequeños y medianos empresarios nuestros. Ahora, a esto hay que agregarle el hecho de que figuras como Carlos Slim, que mueven millones y millones de dólares mensualmente en Nueva York, se enferman. Y se enferma el presidente de Colombia y se enferma el presidente de Venezuela y se enferma el presidente de Bolivia y ya pasó por la enfermedad el presidente de Estados Unidos y ya pasó por la enfermedad el presidente de Dominicana y hay problemas de pandemia en Puerto Rico. Entonces se van enfermando los líderes para seguirnos metiendo en una canasta con el único propósito de vacunar al planeta. Y si usted se va a las redes sociales o se va a YouTube, o se va a Docpile y usted pone despoblación del planeta, usted va a ver una cantidad enorme de información que le habla de un plan 2030, 2020-2030. Pero la gente no quiere entender, la gente no quiere entender que hay un plan desmedido y que hay que despertar, hay que despertar. La real situación es que el mundo cambió, y que tiene que haber una transición hacia algo que uno no sabe cuál es la mística que persigue un grupo de ricos. Hoy se, ha, hoy se habla de que hay racismo, de que hay supremacismo. No, no, no, no. En esta pandemia que ya lleva un año y pico, lo que se perseguía se logró, que era dividir a la humanidad en dos sectores los ricos muy ricos y los pobres muy pobres de solemnidad, que es donde estamos ahora. Entonces nosotros tenemos que comenzar a tomar conciencia. Tenemos que comenzar a despertar y entender que tenemos, como le dije ayer, que reconstruir la rueda con el propósito de evitar de evitar irnos por una pendiente que no tiene final. Muchos de nosotros. Va a tener que abandonar los escenarios donde está, porque no podrá pagar la renta, porque no encontrará trabajo y una gran mayoría. Va a tener que abandonar los países donde están una, porque están indocumentados o porque morirán de inanición. Entienda, se morirán de hambre. Porque estamos en un cuello de botella donde nadie está diciendo la verdad. Observen ustedes cómo se quiere minimizar el caso de Carlos Slim y su hijo dice que es leve. Sin embargo, son muy pocos los que han podido rebasar, después de 60 años, el COVID-19. López Obrador, que ha traído una batalla por tiempo, ha tenido que enfrentarse también a este problema, ya un hombre de edad avanzada. Y acabamos de ver ayer la información de Evo Morales. En síntesis, para concluir esta parte, yo pienso que nosotros tenemos que sentarnos a meditar a presente y a futuro, porque el pasado ya lo perdimos. No tenemos un liderato a quien pedirle explicación porque nuestros líderes no leen, porque nuestros líderes no saben dónde está nada, porque la mayoría de pseudos líderes que han surgido, lo único que le preocupa es el dinero y el ego, verse en televisión, leerse en periódico, escucharse por radio y ahora verse, escucharse y leerse por Internet. Una enfermedad que, como decía don Rafael Herrera, es la que más ha afectado al ser humano, porque es un síndrome. Es un síndrome cuando se ven, se ven en televisión, se le sube el ego, cuando se escuchan por radio por igual y cuando se ven en un periódico, en fotografía. Entonces cogen el recorte y los reparten entre los amigos. Se ha perdido la sensibilidad, se ha perdido el humanismo, se ha perdido la, la empatía y hoy precisamente le decía yo a Rafael Álvarez que se hace urgente crear un mecanismo donde se informe a nuestra gente principalmente, ¿dónde están las cosas? Solamente hay una figura, una sola figura que está dando información de algunos puntos, que es Ramón Rodríguez, que surgió de la nada, surgió como político, buscando una curul y terminó teniendo una empresa en el Internet. Pero al menos, aunque como político sea un fiasco y lo demostró, porque después que terminó la campaña no volvió a a hablar nada de política, más que de, de abundancia y de riqueza. Y eso está bien. Y ojalá que Ramón perfeccione, Ramón Rodríguez, esa parte, de decirle a la gente dónde están los puntos eh, neurálgicos para que la gente se oriente. Porque como político Ramón es un fiasco. créalo no va a lograr nada. Primero Ramón no cree en el trabajo de equipo. Eso yo se lo puedo decir de la A a la Z, y estuve pegadito de él, dándole orientación, ayudándole y todo, y nunca vi a Ramón, nunca me he sentado con Ramón Rodríguez en una mesa, en una silla, dialogar de nada, creo que tres veces hablamos por teléfono, cuatro quizás. Han pasado los días, han pasado los meses después de la campaña para que él fuera congresista y Ramón Rodríguez se esfumó, en el espacio para quedarse solamente en el Internet. Ramón, Usted no lo ve hablando de la real problemática del Alto Manhattan que quiso representar. Usted no lo ve hablando de los problemas que tiene nuestra comunidad. No, lo de él es millona ser millonario, buscar billete y decir que nadie le gana a Dios dando. Y el problema es que son demasiados que están pegados de la túnica raida allá de Jesús. Son demasiados los que están hablando, porque muchos están alando aire también. Le dejo esta tareita con relación al COVID de Carlos Slim, de Evo Morales y de López Obrador de México para que ustedes mediten, para que ustedes mediten. Eh, hay muchos datos que tienen que ver con la vacuna, muchos datos. Entonces pues usted tiene que también ir a buscar esos datos. No espere que Univisión le diga la verdad, porque no se la va a decir ni Telemundo, pero menos. El media de aquí adentro no se lo va a decir. Busque los científicos. Busque los científicos independientes. Estamos viendo médicos, incluso nuestros, incentivando la vacunación, pero no dicen la realidad de los efectos secundarios los invito para que ustedes vayan a buscar la ciencia, lo que están escribiendo. Hay mucha información, pero de gente que vale la pena leer, escuchar, seguir sobre él. El... Recuerden que hay tres vacunas, tres vacunas y no se sabe cuál es la mejor de las tres. Y las tres han creado problemas. Entonces vamos a leer un poquito. Vamos a dejar estos canales tradicionales que son enemigos del desarrollo comunitario el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces, es tener lógica, buscar la lógica. ¿Por qué el afán? Buscar primero el plan 2020-2030. El afán de los ancianos. ¿Por qué sacar los ancianos tan rápidamente? Y también ver lo que se habla de la nanotecnología. ¿Eh? ¿Mm? La nanotecnología. Vamos a ver, eh, antes de pasar al próximo tema que voy a abordar con ustedes, que es sobre una postura que tiene Hipólito Mejía de la República Dominicana, el expresidente, y vamos a abordar ese tópico, porque creo que es otro engaño más de este político sabueso dominicano. Pero antes, quiero eh, saludar a Smith Félix. Dice saludo especial maestro desde Charlotte, North Carolina. Gracias, hermano, gracias por estar ahí. Pilar Santos. Muy buenas noches, maestro, pendiente de la transmisión. Gracias por estar ahí. Eh, gracias, vamos a ver. Reinaldo Paulino, un saludo. Reinaldo, Ana Vargas, buenas noches, maestro, dice Ana. Ana, un placer, qué bueno sentirte en el grupo. Eh, Ana es un líder comunitario, una líder comunitaria que está apagada ahora porque le han hecho muchas cosas pero que son de las pocas personas que no quedan creíbles al igual que el padre Fajardo eh, quiero agradecer a Carmen Gil buenas noches Carmen, Manuel García hello ilustre caballero, Maricefa Reyes, buenas noches líder, Alejandrina Reina, buenas noches José Santo, maestro, esperando desde tempranillo, muchas gracias José, Manuel García, el único que dice la verdad, tratamos, tratamos Nubis eh, buenas noches, maestro, dice Nubi. Ah, Ralph Hutchison, buenas noches, Balcácer, y a todos. Gracias, Ralph, gracias por venir. Rita Rodríguez, buenas noches, bendiciones de Dios a todos. Soraya Almanzar, bienvenida a casa, gracias por estar con nosotros. Eh, Circo Planetario, hola Bolívar, ¿cómo estás? Tranquilo, aquí en vivo, tratando de educar un poquito y de informar lo poco que sabemos. Félix Félix Brand, ¿qué se me hizo Félix Brand? A ver, ¿dónde se fue? Félix Brand, Bernard. Si te vacunan, te pueden mandar al otro mundo. Si seguimos viendo medios tradicionales, estaremos cada día más desinformados. Gracias por ser la única voz en Nueva York y Estados Unidos. María Lucía, gracias por hablar las verdades. Eh. Brille los ojos al pueblo... Eh, gracias, bendiciones, dice María Lucia. Jackson Fonder Productions, mi admiración y mucho respeto para usted. Gracias, campeón. Uh, Carmen Hill Millie Quesada, la vi en New Jersey, donde ella decía estaba vacunándose. Esperamos su segunda dos. Esperando, o esperemos su segunda dos. Green Lantern oh, Vamos muy rápido aquí. Buenas noches, Balcácer. ¿Tú crees que es posible que el cónsul dominicano en New York quiere cobrarle el 1% a las remesas que los dominicanos mandamos desde Nueva York a usted, ¿usted cree? Ayer hablé del caso del cónsul, dije que el cónsul simplemente fue un, una, habló por boca de ganso, por boca de garza, por pico de garza. Él se dio unos vinos con unos políticos de adentro, de origen dominicano, y ahí surgió, entre esa ventina, surgió la idea que él hizo pública y que ha tenido una repulsa. Búsquense el programa de ayer domingo, que está en esta plataforma, y ahí van a, a ver y van a escuchar mi parecer con relación al consulado. El consulado lo que debe hacer es trabajar por bajar los pasaportes, que son carísimos, por seguir bajando el asunto de la, de la carta de ruta, por hacerle la vida menos eh, traumática a los hijos de dominicanos nacidos aquí, que la Constitución los ampara para lograr sus pasaportes, eh, acelerar el proceso de sedulación y de acta de nacimientos en la Junta Central Electoral que comparte con el consulado, tiene el cónsul que trabajar en ver de qué forma se bajan los altos impuestos que se le ponen a los pasajes de los dominicanos que vuelan de aquí a la República Dominicana. Creo que Ligio Jaques ha perdido la chaveta y más que haber perdido la chaveta, el cónsul está distorsionado porque él no quería ser cónsul y él tiene que tratar de aislarse un poquito de los llamados eh, funcionarios selectos de origen dominicano del Alto Manhattan que le están metiendo mucha cucaracha, eh, mucha ala de cucaracha con patitas de grillos en el cerebro del cónsul. Tiene que ser el cónsul más cónsul con la realidad que vivimos los dominicanos. Nosotros, nosotros no podemos seguir manteniendo los sanguijuelas, la mayoría de sanguijuelas que solamente están esperando que le manden dólares y euros. Y nosotros los que estamos de este lado también tenemos que tener conciencia, tomar conciencia. Tenemos que darle un ejemplo a los de allá que nosotros no estamos tan bien como ellos piensan y tenemos que despertar en ese renglón. Tenemos desde los años 60 mandando dólares y no se nos toma en cuenta para nada, no se nos valora para nada. En Nueva York no hay prensa que defienda a la comunidad, no hay líderes que defiendan a la comunidad. Hemos tenido seis diputados de ultramar, tres que se fueron y tres que están y no se sabe dónde diablos se metieron. No hay uno solo que valga la pena porque son empresarios que compran curules como si fuera a comprar panty, o si fuera a comprar yucas o fueran a comprar plátanos al alto Manhattan. Políticos sin capacidad, analfabetos, incapaces, inservibles, gente sin relaciones, sin formación política, sin capacidad académica. Entonces, tenemos que comenzar nosotros, de este lado, no a pensar en el cónsul, porque los cónsules vienen a hacerse ricos y a repartir esa alforja con el palacio de gobierno. Dígame usted qué ha hecho Luis Abinader por los dominicanos, qué hizo Danilo Medina por los dominicanos, qué hizo Hipólito Mejía por los dominicanos que estamos fuera, qué hizo Leonel Fernández por los dominicanos que estamos fuera. Nos tienen como si fuéramos estropajos, como verdaderos mususes. Solamente para limpiarle la raquiña a un grupo de gente que solamente está esperando que le manden dólares. Cada vez que yo miro, dije que, que eh, acción rápida, que el diablo. Pero óyeme, no están haciendo nada porque tenemos problemas adentro. Se nos está muriendo la gente adentro. Los dominicanos de adentro no tienen quien lo defienda. Un grupo de figureros, de líderes, de cartón, de arrabal. Posilgueros es lo que son. No hay una persona que usted pueda decir, bueno, voy donde el diputado de Ultramar porque tengo este problema para que me lo resuelva. Usted va al consulado y la, la burocracia es tan grande que da pena el comportamiento de los funcionarios allí. El nepotismo en Santo Domingo, en Nueva York. Eso no es un secreto para nadie hijo Jaques no va a hacer nada porque en su espíritu no está a ser cónsul y él pasa más tiempo en Dominicana que en Nueva York. Créanlo, Elijo Jaques es una mojiganga de políticos que nos pusieron a nosotros porque no ven a nosotros como mojoncitos techivos. No nos respetan, no nos valoran, no le importa que si nosotros sufrimos, si pasamos calamidades, si tenemos problemas legales. Aquí hay decenas de miles de dominicanos presos, abandonados a su suerte. Ustedes recuerdan que en días pasados Adriano España hablaba de, de unas cinco dominicanas que presuntamente le habían sacado el útero. Y lo que habló fue mentira. Y cuando yo saqué la documentación y mostré que era mentira, que no le habían tocado los úteros a las muchachas y que no eran cinco sino seis y cómo habían llegado a Georgia Adriano se retira y no se volvió a hablar más de ese caso porque lo que quieren es figureo nada más los dominicanos no tenemos quien nos defienda entonces nosotros tenemos que sacar de abajo y decir ok no hay más dólares por un mes no hay más dólares por tres meses si le metemos 90 días sin mandar un chele que los nuestros también pasen hambre. Ustedes verán como el, el, el gallo canta en la madrugada. De a Luis Abinader, yo no espero nada. Yo no espero nada, ni de Luis, ni de nadie. Vamos a hablar ahora, la salida de Hipólito, a propósito del día de mañana, día de Eduardo, del natalicio de Eduardo. Entonces, esto es lo que yo pienso. Yo no veo el consulado como nada. El consulado es una, eh, eh, eh, una inopia. ¿Eh? Es un grupo de arpías buscando plata. En el consulado hay un problema de centenares de pasaportes que se perdieron y nadie habla de eso. Centenares de pasaportes. Yo di nombre y di todo y dije dónde estaba el, el procedimiento. Incluso algunos de esos pasaportes se vendieron. Aquí hubo un momento que se habló de que no había tarjeta de pasaporte y, y, y no había forma de conseguir un pasaporte. Sin embargo, había una mafia por abajo que estaba vendiendo los pasaportes en New Jersey. Y yo lo denuncié eso con documentos. ¿Mm? Aquí hay un problema con, con 35 periodistas que cobran en el consulado y nadie se mete con esa vaina. Nadie, nadie le presta atención a eso. Aquí hay un paquete de comunicadores. Ramón Aníbal Ramos, César Romero, Aldo Ay Sierra, todo acobachado del, del congresista y del consulado. ¿Qué hacen esa gente en favor de la comunidad como comunicadores, como prensa? ¿Cuál es su aporte social? La asociación de supermercados, ¿qué hace por la comunidad? Los, los, los bodegueros, ¿qué hacen por la comunidad? Fernando Mateo, jefe de, lo, de los taxistas sin nunca haber eh, tomado un taxi para trabajar en eso. Y ahora quiere ser alcalde de la ciudad de Nueva York. No, me vamos a aterrizar, por Dios, así no se puede. Así no se puede. Y la gente que pueda hacer un trabajo serio, honesto, bloqueándolo, los que tienen talento y capacidad lo bloquean. Adriano ha bloqueado lo mejor, lo más granado de, del liderato y de la juventud y del desarrollo dominicanista. Adriano lo ha bloqueado y lo que no puede con ellos lo mete al medio y caen preso y lo, y lo degradan y lo demoralizan. Ahora mismo hay una campaña en contra de Fernando Aquino Fernando quiere ser, tiene todas las condiciones, tiene capacidad, tiene talento, tiene relaciones, es un hombre decente, es un diplomático a carta cabal. No, pero a Adriano no le conviene porque el tipo tiene mucha capacidad cerebral y eso le molesta a don Adriano, que es el dueño de la dominicanidad en el Alto Manhattan. Y yo tengo que decir eso porque los demás no lo van a decir. Mientras el consulado esté dando 100 dólares en un sobre y, y Adriano esté dándole de todo a un grupito de periodistas y Dani por igual, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a llegar a ningún lado porque son mercaderes de la prensa y un pueblo que no tiene prensa es un pueblo muerto. Por eso se murió la República Dominicana, muerto don Rafael Herrera, muerto Goyito García Castro, muerto Orlando Martínez, Guido Gil, Marcelino Vega y todos esos muchachos. Todo se fue a pique. Toda esa gente que ustedes ven, lo Uchilora, lo Nuria Piera, eh, lo Alicia Ortega, que no es dominicana, el otro, Cavada, esos son burrundanga. Ahí no hay nada porque esos son parte del botín que el gobierno da para tapar bocas y lo, lo maquillan como publicidad. O si sea, a usted le dan millones de pesos para su programa, no es verdad que usted va a atacar al gobierno ni va a denunciar los males. Y ese es el problema que nosotros estamos pagando hoy. Créalo que es así. En Nueva York yo se lo digo a mis amigos más cercanos. La comunidad de la única manera que va a crecer es creando un liderato nuevo. Hay gente en el liderato que ya agotó su turno, que agotó su turno. Si yo 43 años después no me retiro del, de, de, de, de la comunicación y me quedo aquí tranquilo. Yo no necesito irme a una emisora de radio ni irme a un canal de televisión. Este es mi foro y este es mi público que son ustedes. Yo le hablo a ustedes con cariño, con respeto, con, con, con la verdad. La comunidad dominicana de Estados Unidos, de Europa, de Canadá, eh, de España, de Alemania, de Suiza, de Italia no va para ningún lado porque no tiene prensa y nosotros somos mulas de carga. Nada más servimos para mandar dólares y llenarnos de cadena y ir a echar vaina a la República Dominicana. Ahora mismo, ahora mismo la pandemia mandamos más dinero que nunca, toda la platica que dieron de estímulo se fue a la República Dominicana, todo, entonces, así no vamos a crecer. Ahora mismo en el Distrito 10 hay una cantidad enorme de gente aspirando a, a ser eh, concejal, incluso ahí está la Ángela, no recuerdo el apellido de ella, Ángela se llama, eh, que fue la presidenta del desfile que le dio entrada a los haitianos ¿Eh? Y ella está privando el líder. Dígame usted el caso de Carmen de la Rosa. ¿Qué ha hecho la, la, la asambleísta? La asambleísta no tiene lengua porque ella tiene que hablar lo que diga Adrián y lo que diga Idanis. Félix Jerez quiere estar en todos los sitios. Eh, eh, eh, el, el presunto asesor periodístico de los nuevos líderes que van a ocupar curules en Nueva York. Desde la oficina de, de Idanis, manejando y manipulando a todo el mundo, buscando pesitos no así no se puede, estos jodidos líderes no leen, no investigan, no creen en equipo, no contrastan a la comunidad, la única persona que vive comunicándose con la gente es el padre Fajardo, Fajardo llama a la gente, óyeme, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se mueve? ¿Qué te, fa ¿Qué te hace falta? ¿Qué tú necesitas? Mira, pasa por la iglesia, ven, vamos a dialogar. Balones, ven. Aquí no, ven. Fulano, ven. Menganito, ven. Fulanito, puede venir, tengo una reunión con los muchachos. Y ahí se plantean cosas. Pero ahora tenemos un paquete de gente que van a ser de que concejales, congresistas, eh, senadores, eh, asambleísta, pero ¿qué capacidad tienen? Usted quiere un carro chocón más fuerte que la el Catapia en el Bronx, que la usan para arrestar votos. O el caso de, del mismo Manhattan, Ali Pérez, Piña, Tirso Piña, esta gente no sacan 500 votos, no sacan. ¿A qué lo meten? A dividir el voto. Y divididos no vamos para ningún lado. Por eso el consulado se, se burla y nos patea. Y lo mismo hace el congresista y hace el, el asambleísta y hace el concejal y hace el senador y lo mismo hacen los comunicadores. Y la misma situación se da con el, con el embajador en las Naciones Unidas y de los diputados de Ultramar ni hablar. Porque somos veletas. Ellos hacen de nosotros lo que les da la gana porque nosotros no tenemos concepto que nosotros no nos no hemos puesto de frente a brillar. ¿Dónde está Máximo Padilla? Aquel que se ufanaba de decir que él era el presidente de los dominicanos en Ultramar. ¿Dónde fue a parar Padilla? ¿Dónde se metió en esta pandemia Máximo Padilla? Se perdió como se perdió la mayoría. Entonces tenemos que despertar. Tenemos que despertar. Bien, quiero también agradecer a, a vamos a ver a María Bueno bueno, Luis se quemó antes de los 100 días. Hay que hacer eso. No remesa por un mes y le damos un buen palo, pero solo nos quejamos y no hacemos nada. El gobierno, nosotros lo podemos tumbar fácil sin remesa. Eso dice María Bueno. Carmen Gil, eh, diario, son unos buenos millones en remesas. Eh, bien, eso es de ahí. De todas maneras. A nosotros lo único que nos falta es que nos pongan una cosa rara. Que nos avasallen en el aeropuerto de aquí, porque cuando llegamos allá también nos avasallan. Eso aparte de que cuando venimos, el que está en el aeropuerto te dice, oye hermano, dame lo que lleve en los bolsillos que tú no lo vas a estar allá. Es otro toque. O, o la bandera tradicional. ¿Cuándo viniste? ¿Qué me trajiste? ¿Cuándo te vas? Usted quiere una cosa más desagradable que esa. Pero esas son cosas de, de la historia de nuestro país. Bien, en el día de hoy... Los periódicos dominicanos acaban de, de poner en pantalla eh, el expresidente Hipólito Mejía. dio unas declaraciones donde dice que estima Duarte debe ser un referente en uso de los fondos públicos. El expresidente Hipólito Mejía declaró este domingo que en los actuales momentos, cuando no abundan los recursos económicos, Juan Pablo Duarte debe ser un referente ineludible en el uso de los fondos públicos. Otra burla más del más grande payaso que ha dado la política dominicana, que es Hipólito Mejía. Y es otra burla más porque Hipólito Mejía. Si quiere apuntalar la parte de Duarte, debe donar como hizo Duarte tres cuartas partes de sus bienes para que practique con el ejemplo. Si bien es cierto que doña Manuela, que los hermanos de Duarte, que los padres de Duarte y el propio Duarte vendieron todo por el honor de la patria, eran otros tiempos. Y Duarte Tenía otro concepto. De lo que era la nacionalidad y de lo que era la patria misma. Juan Pablo Duarte y diez. Era un visionario que parece ser hipólito para también salir en los medios audiovisuales, se le olvidó el ideario de Duarte. Ha hablado como el que hizo pupú y no lo siente con los políticos que tenemos en los últimos tiempos en Dominicana, desde Horacio Vázquez a la fecha, o desde Lilis, para ir un poquito más lejos, a la fecha, todos han sido un saco de trampas. Lilis hipotecó la República Dominicana, la improvende de Holanda, por 900 mil dólares en aquella época, 1870 y pico. Y después que cogió el préstamo de 900 mil dólares. Al Banco Central de Holanda vía la Improven. Asaltó el Banco Central Dominicano para quedarse con el dinero que había tomado prestado. Cuando se hicieron las investigaciones de auditoría, parte de esa alforja tomada prestada por Ulises Erox Level Hilarión Lilís había quedado en mano de chulos, cueros, amigos y amantes del presidente Lilís. Cuando el presidente Moncáceres llega al solio presidencial antes de matarlo el presidente Moncáceres usó la policía y de ahí viene aquella frase de la guardia de Mon para hacer diabluras y también hubo corrupción en el más alto nivel político misma situación se da con el gobierno de Horacio Vázquez y Horacio Vázquez lo primero que hizo fue implementar el aumento de un centavo a la gasolina para quedarse con parte de la alforja que creó un pandemonio en el ejército que dio al traste con el gobierno tiránico del presidente Rafael Leonidas Trujillo Molina. Trujillo en 30 años cogía dinero prestado al Canadá y a otros países, incluyendo España, y ese dinero solamente le pagaba el interés y él a título personal se apropiaba del dinero prestado por esos países para subyugar al pueblo dominicano. Y eso duró 30 largos años. Cuando aparece la famosa, el famoso cheque del pago de la deuda externa no era más que una deuda de préstamos personales que había hecho el presidente Trujillo, que tenía una camada de sinvergüenza que se hicieron ricos de la noche a la mañana y que todavía hoy muchos de esos apellidos sonoros son dueños, amos y señores del pueblo dominicano a costa del sudor, de la miseria y de la ignorancia del pueblo dominicano. Muerto Trujillo, no por patriotismo, sino por un asunto de venganza. Al Trujillo ordenar la muerte de Tabito de la Maza, Antonio, que era loco con su hermano Tabito, entonces procede con sus amigos y le quita la vida a Trujillo, no por un asunto patriótico, aunque eso se desvirtuó, se desvirtuó. Y el general Inver Barrera esperó que murieran todos los muchachos para decir que la CIA estaba detrás de eso y aparecer como un héroe, un héroe que nunca participó en nada de la batalla del 30 de mayo. Yo recuerdo a Rubén Lulo, a Pantaleón Salcedo, a mi abuelo, a mi padre, que me hablaba de Gumarra, de cómo se recortaron las armas en la, en la, en la hacienda de Bienvenido Rodríguez en Moca, de Danilo Rodríguez en Moca, antes de, de irse a, a quitarle la vida a, a Trujillo, cuando Antonio de la Maza emplaza eh, a Gumarra y a Tunte y a los demás muchachos que tenían que ver con eso. Y me contaba mi abuelo que en, en la finca de, Danilo, de Don Danilo Rodríguez, que hace mucho tiempo murió, se recortó el cañón de la escopeta que usó Antonio de la Maza. Y que mecánicos de Moca reforzaron el carro en el cual iba Antonio con Gumarra hacia Santo Domingo a darle muerte a Trujillo. ¿Qué se logró con la muerte de Trujillo? Ahí vino el gobierno del presidente Balaguer. La historia todos la conocemos. Balaguer decía que la corrupción se paraba en la puerta de su despacho. ¿Y cuántos millonarios hizo el presidente Balaguer? El gobierno del profesor Juan Bosch no bien arrancaba cuando ya había gente tratando de tomar dinero y hay videos ahí y hay testimonio incluso de la sobrina doña Milagro Ortiz Bosch, que habla de algo que había pasado con uno de los mejores amigos del profesor Juan Bosch y qué tiempo duró el gobierno de Bosch. Incluso un informe que yo poseo de la CIA habla de la seriedad y de la pulcritud de Juan Bosch. Sin embargo, fíjense ustedes el legado que nos deja Juan Bosch. ¿Qué nos deja? Un grupo de bandidos sinvergüenza, ladrones, megagatos que tuvieron 20 años en el poder acabando con todo. El gobierno de Antonio Guzmán, para nadie es un secreto por qué don Antonio se, se quitó la vida. En el caso de Jorge Blanco, vimos lo que pasó. En el caso de Hipólito, nada más hay que buscar la historia de, de Pepe Goico. Y ver las diabluras que se hacían con tarjetas negras. ¿Eh? Y cómo se jugó a, a, a, a, a gastar millones sobre millones en el gobierno de Hipólito Mejía. Y cuántos se hicieron millonarios. Y a cuántos se favoreció desde, desde el propio gobierno, desde agricultura. Eh, hay el caso de un jodido invernadero que se perdieron 500 millones de dólares y ahí está envuelto Hipólito, está envuelto incluso el, el actual cónsul de Nueva York, Eligio Jaques, pero nadie lee, nadie lee. Y en este caso de ahora. Ya conocemos el de, el de conocemos el caso de, de Leonel y conocemos el caso de Danilo, porque eso está documentado por todos los sitios. En el caso de ahora de, de Luis Abinader, ¿qué ustedes creen que es un santo varón. Luis Abinader, ustedes saben la corrupción que hay en este gobierno. Saben lo último que están haciendo que los botellones que se daban lo están dividiendo en tres para meter a los compañeritos y esas botellas van a salir en cualquier momento. Comenzamos a sacar esos papeles. Entonces no hay no hay integridad, no hay pulcritud, no hay seriedad, no hay honestidad. Lo que hay es un robo colectivo perfeccionado en el tiempo. Entonces, de la única manera es educándonos, levantando. esto de venir con este juego de palabras demagógico de decir que hay que emular a Duarte. No. No hay que emular a Duarte nada, porque ustedes no lo han emulado nunca. Duarte nada más es bueno para mañana, que es un natalicio. Después nadie se acuerda de Duarte, como no se acuerdan de las hermanas Mirabal, como no se acuerdan de Sánchez, de Mella, de Luperón. ¿eh? Ahora mismo acabamos de ver uno de los casos más, más asqueantes que uno puede notificar históricamente, que es darle a, a, a un periodista bandido la responsabilidad de buscar para transportar al Panteón Nacional los restos de Gregorio Urbano Gilbert, tomar a Eury Cabral, que no es historiador ni es nada, que lo que es un buscavida, un buscón, un fisgón, un trepabundo, decirle que va, que sea responsable de transportar los, las osamentas de uno de los paladines del siglo XX, más importante que ha dado la República Dominicana. Uno de los hombres que más valoró César Augusto Sandino, Gregorio Urbano Gilbert y los historiadores dominicanos callados. No dicen ni esta boca es mía porque también se corrompieron. Mi primo Juan Daniel Balcácer es una vergüenza nacional. Se queda callado porque le dan un botín, pero un gran botín a Juan Daniel Balcácer. Y no es capaz de, de, de enfrentar al presidente para decirle: presidente, eso no puede ser. Debe juntarse, debe crearse una junta evaluadora de historiadores, de antropólogos, que analicen lo que fue la figura legendaria de Urbano Gilbert. El simple hecho de haber sido lugarteniente de Sandino coloca a este hombre en la postura cercana a Gregorio Luperón, pero no. Es que nos fuimos por las cunetas es haciendo todo lo contrario de lo que se llama crecimiento, porque todo el que llega a la política dominicana llega a buscar botija, llega a buscar un botín, llega a buscar prebendas y hacerse ricos antes de lo que la lógica indica. Esa es la realidad dominicana. Observen ustedes en estos días con la campaña de Estados Unidos. Como han surgido centenares, si no miles, de pseudos analistas políticos que no te orientan en nada, simple y llanamente esperando que venga gente, que venga gente, para poder monetizar los canales a través de YouTube. ¿Qué hizo YouTube? Que no le está monetizando a nadie está tumbando, eh, tumbando seguidores como cosa loco. Anoche le decía yo al hijo mío, Adrian. Le escribía, Adrian, indaga que están tumbando lo, los, los seguidores. Y lo veo en mis propios ojos cómo iban cayendo. Porque a ellos no les interesa que uno eduque. Ellos quieren que uno lo que hable por estos medios sea vacuencia, eh, nimiedades, chimichurrerías, eh, que uno hable de de cuerería, que uno hable de las nalgas de las muchachas que se están exhibiendo, de una serie de, de videitos que no aportan nada. Esa es la realidad que se está viviendo en las redes sociales. Pero a la gente hay que decirle que lo que no espera es candela, que no hay futuro, que el futuro es incierto, que viene una hambruna eh, tremenda, que viene una despoblación universal porque está marcada. A la gente hay que decirle, óyeme, búscate a, búscate a, a, a Tartaria, eh, indaga qué pasó en esa época, vamos a buscar la historia. Yo en estos días sentado dije, pero ven acá, eh, aparte del 20 de enero, ¿En qué otra fecha se juramentaban los presidentes en Estados Unidos? Y comencé a indagar y a la hora conseguí que el 4 de marzo, desde 1776 hasta 1937, los presidentes eran juramentados el 4 de marzo y de esa fecha hay 45 presidentes. Y del noventa de 1939 al 20 de enero de 2021 hay 28 presidentes. Hay jurisprudencia en fechas para celebraciones de juramentaciones. Hoy hemos visto una serie de informaciones, de análisis y de investigaciones ordenadas por los mandos jurídicos sobre los fraudes que hubieron en Estados Unidos, sobre cosas que han pasado. Este está hablando de dos gobiernos. De eso lo hablé ayer también. Yo le decía a Rafa Pal, no, no son dos gobiernos, son tres. Hay un gobierno militar que es el que está organizando la otra república que está en Washington en el estado de Colombia. Entonces la gente no entiende eso. La gente no, no se ha dado cuenta que en los días que tiene Biden no lo hemos visto montar en el avión presidencial, no lo hemos visto en los helicópteros, no lo hemos visto hacer nada, no hemos visto la agenda de la vicepresidenta. Entonces hay una serie de cosas que no se están viendo, pero que están. Cuando yo le decía ayer a ustedes que traten de pensar antes de escribir o de hablar por los medios, es porque todo lo que uno dice lo están grabando y lo están monitoreando. Y hay gente que ya ha caído presa porque dijo tal o cual cosa. Uno tiene que revisar qué dije, qué debo corregir, leer. ¿Escribiste una cosa? Lo lee primero. ¿Puedo publicarlo? Usted, su conciencia, usted. ¿Qué? Porque a la hora de la verdad, nadie lo va a defender a usted. Si usted cae preso, se va a usted solo. Es como el muerto. Uno lo llora y lo llora y lo llora, pero él va solo en una caja. Para hacer que comida de los gusanos Entonces pues tienen que pensar en esa parte. Creo que Hipólito lo que hizo fue una demagogia porque no hay el espíritu duartiano de darlo todo por la patria, porque la patria no existe. Porque la patria, los políticos de los últimos 50, 60, 70 años la han convertido en una hacienda personal, en un club de amigos que se repartieron la vaca sagrada, la dejaron famélica y la vaca sagrada apenas da para sostener a los muertos de hambre que somos los dominicanos de a pie. Esa es la triste realidad. De Hipólito Mejía no podemos esperar nada, de Abinader no podemos esperar nada, eh, cada quien tiene su pandilla y cada quien es dueño de escapo de su propia estructura, de su propio cartel político en la República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano con un poquitito de poder. Ahí entonces habría que sacar la frase famosa del doctor Joaquín Balaguer en su libro La Isla al Revés. Si quiere conocer a Mundito, dale un carguito. Bien, en estos minutos que me quedan, quiero cerrar el comentario diciendo que el IARE tiene un foro el próximo jueves 28 a las 6 de la tarde pro comunidad. Y este foro que va a ser a través de Zoom, ustedes pueden inscribirse visitando la página lxta.org punto xta.org. Si pueden ir eh, a ese foro, inscribirse en ese foro a través de esta página que les estoy dando, vayan, porque ahí van a decir, ante la crisis que se avecina, dónde está la plata y cómo buscarla. De qué manera pueden recibir dinero si tienen hijos menores de edad y, y han ganado en el año que pasó menos de 18 o de 40 mil dólares. Mucho dinero aparte del estímulo. Entonces, a este foro que va a ser de la y van a ver una serie de figuras latinas que van a estar exponiendo y diciendo dónde están los puntos y qué pasos hay que dar. Sería bueno, nosotros tenemos que comenzar a recoger parte del botín que nos han quitado en estos países, sobre todo en esta ciudad, en esta ciudad de Nueva York, para poder saber dónde están los chelitos y nosotros entonces entrar por la puerta ancha y por la puerta legal y conocer un poco de lo que se nos ha de presentar Después del mes de febrero, que parece que cuando se va a calentar la piñata en materia económica, en materia social y en materia política en los Estados Unidos. Antes de retirarme, quiero agradecer a, a vamos a, un, a subir un poquito. Tengo de Green, Green Latin. Tengo varios, varios tópicos de él. Tengo a Green, María Lucía. Vamos a parar la remesa y se lo habíamos visto. Dice casi todos los políticos, dice Green, casi todos los políticos que tienen ahí a Binader, casi la mayoría son un grupo de ladrones y solo piensan en cómo van a ser, hacerse ricos a como de lugar. Eso es verdad. Luego dice yo de mi parte ya eh, ya la paré, le paré las remesas, no mando un penny más. Oíste María Lucía, le dice dice el Rafael Rodríguez, usted es el mejor. Dios lo bendiga. Gracias, Rafa. Eh, circo Planetario Somos un país bananero y con, este, y con esta globalización En todo el mundo Así es Nada, espero verlo Si no mañana pasado Aquí en vivo En lo que pasa en la red Creo que es una forma De poder entrar en materia Nosotros Y tener una interacción rápida Sin mucha parafernalia Algo entre amigos Y que podamos hablar Por lo menos una hora eh, diario o interdiario, esa es la idea. Eh, Gracias, se estará abriendo un grupo de Telegram para que ustedes puedan también seguirnos por ahí, por Telegram, así que manténganse atentos para la información. Hemos estado migrando porque ustedes saben que hay cosas que no están nada fáciles de este lado. La página martilloyclavo.com está también en vivo. Ahí hay informaciones variadas, martilloyclavo.com, que fue siempre mi, mi plataforma oficial. Ahí tengo eh, espacio de streaming, por si nos tumban de este lado, salir ahí sería una alternativa para ustedes. De todas formas, gracias y gracias a nuestro director eh, general por eh, darnos la manita esta tarde. Gracias, Adrián. Un abrazo a todos. Será pues hasta nuestro próximo encuentro aquí en TV. NCTV, desde la capital del mundo, Nueva York. Hasta entonces.